¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, el golpe de Estado en Bolivia y el avance del progresismo en nuestra América Latina, con Guillaume Long, ex canciller de Ecuador y analista de CIPER, The Center for Economic and Policy Research, con sede en Washington, desde Francia. Guillón una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Guillón, eh, la semana pasada precisamente en este mismo programa tuve oportunidad de entrevistar a Susana Rivero, ella fue la presidenta de la Cámara de Diputados y dijo textualmente, la OEA inventó un fraude que luego nadie pudo demostrar y tú en una entrevista eh, algún tiempo atrás dijiste textualmente, la OEA no pudo desarrollar una teoría del fraude electoral. Es decir, pasaron dos años y, y no hay ninguna prueba de que eh, el invento de la OEA eh, se puede justificar. Sí, correcto. Yo creo que no solamente no hay ninguna prueba adicional aportada por la OEA, sino que más bien hoy día lo que existe es un consenso, yo diría, académico total, eh, incluso en las... Eh, universidades y en el, sí, en el campo académico, de los matemáticos, de los estadísticos y también de los expertos en temas electorales, de que las aseveraciones de la OEA en el contexto de las elecciones bolivianas del 2019 fueron falsas, fueron manipuladas y carecen absolutamente de, fu de fundamento. Yo creo que ya no es un tema de lo que dicen los unos y lo que dicen los otros. Es decir, hoy lo que hay en la academia eh, mundial, principalmente en la academia estad estadounidense, que es la que más se dedicó a estudiar las elecciones bolivianas del 2019, es un consenso absoluto de que la OEA mintió. Eh, ya nadie se atreve, digamos fuera de unos cuantos personeros de la OEA, a defender la tesis de fraude de la OEA en las elecciones eh, bolivianas. Es algo que advertimos eh, muy pronto, ¿no? El día siguiente de las elecciones, cuando vimos el primer boletín de prensa de la OEA, eh, el día 21 de octubre del 2019, diciendo que había un cambio de tendencia, era muy extraño porque, bueno, yo he sido observador de la OEA, varios de nosotros que trabajan en el CPR eh, conocemos, eh, digamos, el, el, la capacidad técnica de la OEA y no era posible que la OEA diga una cosa así cuando parecía en, en aquel momento, y demostró ser así más tarde, eh, absolutamente falso. No había un cambio de tendencia y si es que uno eh, recurría a los eh, recintos electorales donde todavía no habían ingresado el voto, claramente se podría hacer unas proyecciones matemáticas, lo que hicimos nosotros, miles de proyecciones matemáticas, que nos llevaban siempre al mismo resultado final que anunció finalmente el Tribunal Supremo Electoral, no, a este resultado que le daba a Evo Morales más de 10 puntos de diferencia, alrededor de 10,5 puntos de diferencia, y que por ende le daba una victoria en primera vuelta sin necesidad de ir en la segunda vuelta. Eso por simple regla matemática. Y luego, bueno, frente a esta mentira inicial, la OEA un poco eh, huyó hacia adelante, no sin, siguió ahondando el hueco en el, que se, en el que se encontraba y empezó a buscar eh, irregularidades por aquí, irregularidades por allá, sin eh, que sean irregularidades sistémicas que tuvieran un efecto eh, sobre el resultado final, por lo que también luego nos dedicamos a un poco analizar qué significaban esas irregularidades, llegando a la conclusión de que no significaban tampoco un cambio en los resultados y eso es lo que ya aceptó la, la, la academia después, fue publicado en el Washington Post, en New York Times, es decir hoy ya no es debate eso. todo el mundo conoce de que la OEA mintió, engañó eh, y tuvo obviamente consecuencias muy graves para eh, Bolivia en primer lugar, para el pueblo boliviano, pero también yo diría para la reputación de la OEA ...como observador imparcial de elecciones en nuestro hemisferio. Precisamente la eh, presidenta de, de la Cámara de Diputados, Susana Reynoso, decía... ...y parte de la estrategia después del golpe fue controlar los medios de comunicación... ...de tal manera de que aquellos periodistas o aquellos programas de periodismo... ...en donde eh, se podía eventualmente escuchar las dos campanas o cuestionar, eh, digamos, cómo había sido el golpe, fueron completamente censurados, fueron eh, apartados, y durante un año, que fue el tiempo que se llevó hasta la elección, la retórica fue vender la idea de que eh, aquí hubo fraude, fraude, fraude, y nunca golpe, golpe y derrota. Es decir, parte de la estrategia era tratar de poner en la mente de los bolivianos que controlaban a través de los medios que ellos controlaban, los golpistas, de que acá había sido absolutamente todo víctima de un, de un proceso de fraude de Evo Morales y compañía. Sí, por supuesto. Yo creo que el rol de los medios, el rol inmediato de los medios, y no tan inmediato, digamos, durante semanas después del golpe de Estado eh, después del, del proceso electoral, luego después del golpe de Estado en noviembre de eh, 2019 en Bolivia, bueno, fue un rol eh, que no esclareció la verdad, que no ayudó a esclarecer la verdad eh, en Bolivia. Eh, pero también porque la OEA había dicho que era fraude, el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, salió a decir si sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia y lo dio Evo Morales cuando hizo un fraude, eh, eso fue apoyado por la administración Trump de forma muy decidida, los Estados Unidos apoyaron a Almagro en esa tesis eh, y bueno, los medios de comunicación, algunos digamos por poco, por poco rigurosos, por eh, simplemente no hacer bien el trabajo y no ser de su trabajo de periodismo, de investigación, otros quizás por su tendencia más político-ideológica, eh, siguieron con esa narrativa. Pero poco a poco vimos esa narrativa cambiar, ya con los primeros estudios serios que se publicaron, varias universidades prestigiosas, eh, y bueno, nosotros también hicimos un trabajo técnico muy riguroso desde el CPR. Eh, hubo primero una publicación del Washington Post y finalmente en junio del año 2020, estamos hablando nueve meses después del golpe de Estado, más o menos ocho o nueve meses después del golpe de Estado, eh, el New York Times, que a la final es el periódico que en los Estados Unidos marca tendencia sin duda alguna, diciendo, reconociendo de que eh, el, el informe de la OEA no tenía ninguna rigurosidad estadística, que era lleno de falsedades y que por ende eh, no se podía hablar de, de, de fraude así nomás. En Bolivia. Y ahí vemos poco a poco los miembros del mundo darse la vuelta, pero ya poco tarde, ¿no? Afortunadamente el pueblo boliviano supo dar una lección de democracia al mundo, presionando primero para que haya elecciones en Bolivia eh, a lo largo de los 20, a pesar de los pretextos que buscaba el, el régimen de, de entonces, el régimen de Yanin Áñez, el gobierno de facto de Áñez, para postergarlas al inicio, bueno, la pandemia, luego su pretexto de la pandemia, eh, e incluso tratando de proscribir a los favoritos, al más al propio eh, presidente actual eh, Luis Arce, en fin, ya conocemos la historia, pero el pueblo boliviano dio una lección de democracia al mundo, eh, bueno, proporcionándole una, una derrota contundente política en las urnas, a través del voto ciudadano al golpismo en, en Bolivia. Y ahora, a medida que va pasando el tiempo, se va también sabiendo más detalles y los detalles es que esto no ha sido un evento espontáneo que ha surgido solamente dentro de la oligarquía de Bolivia, sino que aquí en este golpe participaron nada menos que el Trump de los Trópicos, como se le llama a Jair Bolsonaro, participó Mauricio Macri desde la Argentina, Lenín Moreno desde Ecuador posiblemente hasta eh, Perú, también hizo su granito de arena. Entonces, eh, Guillaume, acá esto era una conspiración bien aceitada. Bueno, yo, yo no sé si la conspiración fue de larga data, yo eh, cada vez que, que, que estudio más el, el, el golpe de Estado en Bolivia de octubre del 2019, creo que fue un, lo que yo llamaría un crimen de oportunidad. ¿no? surgieron eh, circunstancias, digamos, una situación no apretada entre Evo Morales y Carlos Mesa, porque había un margen importante de diferencia, pero apretada en cuanto a si se necesitaba o no una segunda vuelta. Al final, Evo Morales ganó con 10,5%, necesitaba 10 puntos, 10,5 de diferencia, perdón, necesitaba 10 de diferencia para evitar una segunda vuelta. Hubo un manejo comunicacional poco poco conducente a generar confianza por parte del Tribunal Supremo Electoral en Bolivia, y entonces eh, Luis Almagro, que es un gran oportunista político, ¿no? yo creo que es lo, la palabra que más lo caracteriza, eh, que es capaz de dar unos grandes giros, derecha, izquierda, volver a la derecha... ¿verdad? según cómo le conviene y pensarlo siempre en su, en su futuro político, en su reelección, etcétera se aprovechó de las circunstancias y, digamos, vuelvo a esa, esa palabra, hizo, cometió un crimen de oportunidad. No sé que, con qué tanta antelación se planificó el golpe de Estado. Yo creo que hubo una serie de circunstancias. Ahora, una vez desencadenada... Esta, este golpe y esta, esta conspiración sí que jugaron un rol muy importante los gobiernos vecinos en reconocer al gobierno de facto de áñez en aceptarlo, en darle credibilidad en negar la existencia de un golpe de Estado e incluso en proporcionarle las herramientas represivas para que pueda ella reprimir a su pueblo lo que sabemos eh, en Bolivia en este momento es eh, ca causal para... Una, una investigación eh, penal ¿no? en contra del propio presidente, expresidente de Argentina, Mauricio Macri. Sabemos también que el Ecuador de Lenín Moreno mandó armas en, en aviones eh, eh, de las fuerzas de seguridad a Bolivia, que también fueron usadas para reprimir al, al, al pueblo boliviano. Eh, hay muchos indicios de que otros países también Participaron y ciertamente la, la cobertura política, yo diría, de, prestada por Brasil a su coidearia, Yanine Áñez, ¿no? por la cercanía ideológica que hay entre eh, el, el actual presidente brasilero, eh, Jair Bolsonaro, y, y la ex presidenta de facto, Yanine eh, Áñez, eh, le sirvió muchísimo a Bolivia para poder, eh, digamos, eh, bueno, Digamos, le sirvió muchísimo más bien al gobierno de facto de Bolivia para poder eh, instalar el golpe de Estado, llegar incluso a la administración Trump en los Estados Unidos con fuertes apoyos en la región, en Sudamérica. Es decir, fue sin duda alguna una confabulación internacional que le permitió a Yaní Áñez. Eh, lograr ese golpe de Estado, eh, durar en el tiempo y además reprimir su pueblo eh, de forma tan, tan terrible como ha sido denunciado afortunadamente ahora por varias instancias de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y este famoso grupo de expertos, grupo de trabajo del GIEI, eh, que hizo un informe tan contundente, no más de 400 páginas, demostrando los Terribles eh, atropellos de los derechos humanos cometidos por, por, por, el, por el gobierno de Yanina Áñez, que invito todo el mundo a leer ¿no? eh, esta investigación tan seria, ahora que un poco hay defensores de Yanina Áñez que han aparecido por ahí. Eh, Guillaume, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Guillaume Long directamente desde Francia sobre Bolivia y los detalles que se supieron del golpe de Estado y después del golpe de Estado enseguida regresamos. Continuamos hablando con Guillaume Long directamente desde Francia sobre lo que ha sido el golpe de Estado en Bolivia y después del de golpe. Definitivamente Guillaume eh, ya en días pasados debía iniciarse el juicio político a la eh, ex golpista Janine Áñez y a último momento eh, se aplazó y todavía no se ha puesto una fecha. ¿Qué es tu lectura de lo que puede estar o podría estar pasando detrás de esa situación? Bueno, yo, son de una situación jurídica. Eh, yo no soy abogado y tampoco me quisiera entrometer en los asuntos eh, jurídicos que son de exclusiva eh, responsabilidad del, del sistema judicial boliviano. Eh, sin embargo, sabemos que son varias causas que se han abierto en contra de la expresidenta de facto, Janine Áñez. Eh, algunos tienen que ver con la naturaleza del golpe de Estado en sí, ¿no? la forma como ella accedió al poder. Hay otras causas que, eh, se, están, que se están abriendo y otras que también se están investigando eh, por tema de violaciones de los derechos humanos, incluyendo, por supuesto, las terribles masacres desencata y Sacaba, así que hay varios, varios temas ahí que están en la, en la justicia boliviana. Yo creo que opinar sobre eso no podría, pero sí creo que es importante señalar de que eh, ¿qué, has, qué se hace cuando eh, ha habido un golpe de Estado y luego vuelve la democracia, vuelve a triunfar, digamos, la voluntad popular en las urnas. Hay que dejar estos golpes de Estado en la impunidad. Eh, hoy hay bastante... Eh, digamos, hay voces políticas en Bolivia, pero también fuera de Bolivia que están como abanderándose detrás de la figura de Yanine de, de Áñez defendiendo, eh, defendiendo su libertad eh, durante el juicio de otros hablando incluso de que es una presa política, cabe la pregunta si es una presa política o una política presa, eh, ciertamente eh, el no haberle eh, enjuiciado habría sido, digamos, caer en impunidad en un caso clarísimo de golpe de Estado. Yo creo que hay pocos casos hoy en día tan, eh, tan claros, tan evidentes de un golpe de Estado eh, que aquel que ocurrió en el 2019 en Bolivia. Hoy se habla mucho de estos golpes híbridos, de golpes blandos, de eh, procesos parlamentarios para derrocar a presidentes. Bueno, caso de Bolivia no hubo nada de eso, fue bastante claro, fue bastante fue un golpe muy parecido a los, los antiguos golpes, los, los golpes clásicos, los golpes militares, si bien no eh, eh, asumió al poder un, un militar, eh, fueron los militares que le pusieron la banda presidencial y respetando todos los procesos de sucesión, fueron los militares que le pidieron la renuncia a Evo Morales, es decir, Ahí hay un caso claro de intermisión de las Fuerzas Armadas en, eh, en el Estado de Derecho, en el, en el proceso democrático, y cabe preguntarnos realmente si es, que, eh, si es que podría darse un caso de impunidad y qué daño, qué consecuencias eh, tendría sobre Bolivia. Entonces, yo sí creo que eh, yo sí creo en la legitimidad, digamos, de los procesos judiciales contra el golpismo en general, ¿no? En términos conceptuales, creo que eso es importante poder defenderlo, y hay un consenso también, de nuevo, a nivel internacional, sobre, eh, el, sobre todo en la comunidad de los derechos humanos, ¿no? y eh, eso incluye a varias personas eh, de diferentes organizaciones de derechos humanos y también varias personas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también exsecretarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que están de acuerdo de que frente a lo que hizo la señora Janina no cabe otra so cosa que no sea un juicio, más allá de que probablemente haya sido una persona que se haya dejado seducir por los cantos de sirenas de otros actores que estaban detrás del golpe, ella al final fue la persona que asumió este, este, la, la, la, digamos esta, esta, este golpe de Estado, siendo la figura que tomó el poder y por ende es lógico que recaigan responsabilidades jurídicas sobre su persona, me parece. Recuerda que eh, el presidente Luis Arce, en la última reunión que hubo en México de la CELAC, otra vez repitió de que eh, los intentos de, de derrocarlo, de dar otro golpe, eh, siguen, siguen latentes, están muy presentes. Por otro lado, precisamente también hay eh, clara indicación entre algunos actores del de ex gobierno del de, eh, expresidente Evo Morales, en donde identifican que siguen habiendo poderes fácticos en Bolivia muy, muy eh, activos y poderosos y que eso no los ha amilanado, no los ha amedrantado el hecho de que eh, el presidente Luis Arce ha llegado al poder y allí viene entonces la pregunta, el presidente eh, Luis Arce tiene el gobierno, pero ¿hasta qué punto tiene el poder?, bueno, es siempre la, la pregunta, ¿no? Que qué es el poder, el poder político no es obviamente eh, la única forma de poder, ni siquiera quizás es la forma eh, más poderosa de poder, valga la redundancia, ¿no? Existe, por supuesto, otras formas de poder, incluyendo el poder económico, que en el mundo de hoy muchas veces es la fuente de, de, de poder eh, que más eh, impacto tiene sobre la sociedad y sobre la realidad de, de todos nosotros. Pero bueno. Eh, Sí, eh, la sociedad boliviana es una sociedad eh, polarizada, ah, lo vimos eh, durante el golpe de estado de, del 2019, lo vimos a lo largo del de gobierno de facto de Yanine Áñez y lo vemos de nuevo ahora. De hecho, una de las consecuencias dramáticas del golpe de Estado es que ahonda esa polarización no estoy diciendo que nace la polarización ahí porque es evidente que ya había también una polarización en torno al proceso electoral del 20 de octubre del 2019 con las protestas inmediatas posteriores al proceso electoral, es decir había una polarización que ya estaba ahí, que estaba latente, que estaba ahí pero ciertamente el golpismo eh, ahonda eso envalentona a algunos de los sectores más radicales lo vemos mucho, por supuesto, a, eh, alrededor de, digamos, eh, los, eh, las fuerzas políticas de ultraderecha que es eh, vinculadas, digamos, a la, la, la ultraderecha cruceña, pero no exclusivamente eh, de la media luna, sino también en otras zonas del país. Pero, pero por supuesto, alrededor de la ultraderecha eh, que tiene estas reivindicaciones a veces hasta separatistas, ¿no? Cru cruceñistas, eh, y eso eh, es, es un problema, es un problema para la democracia, es un problema porque eh, hay eh, muchísimos casos de violencia política, hay muchísimos casos de discriminación, hay eh, una, digamos, una, hasta fuerzas paramilitares ahí latentes que están actuando en la oscuridad, es algo de hecho que lo identificó el grupo de expertos eh, eh, que hicieron el, el, el informe del, del GIEI, y eh, que hablan de ese problema y que hablan también del problema estructural en la sociedad boliviana que significa el racismo, la discriminación, este odio que existe eh, por parte de algunos sectores de la sociedad hacia todo lo que representa el mundo indígena, los indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema latente con el cual... Eh, por supuesto tiene que contender la, la democracia boliviana, el gobierno actual de Luis Arce, y es muy importante que a nivel internacional, desde la comunidad internacional, desde los países vecinos, desde la comunidad eh, de los defensores de derechos humanos, desde el multilateralismo, desde las instancias de, eh, internacionales en definitiva, se defienda la democracia. El Estado de Derecho, el Estado plurinacional, la lucha contra el, el racismo por una mayor igualdad eh, y los derechos civiles y políticos en, en, en Bolivia, por supuesto. Es muy importante. Eh, vivimos hace pocas semanas unos momentos de intento de desestabilización del gobierno en Bolivia y es eh, importante que todos estemos pendientes de que esa desestabilización no pueda... Eh, avanzar más, no pueda saldarse en, en nuevas tentativas de golpe de Estado o nuevas tentativas de violencia política en, en Bolivia. Ya como gran conocedor que tú eres de la región y extrapolando el tema de Bolivia, es decir, estamos viendo en América Latina que están pasando cosas, gana entonces Pedro Castillo, aunque para muchos ya le han dado un golpe de Estado parlamentario y le han impuesto... Eh, un equipo de gobierno que nada tiene que ver con su filosofía progresista, sino más bien todo lo contrario, hablan de que hasta su primer ministro es un fascista, así lo, lo describen. Pero de todas formas llegó al poder un maestro que lo hizo eh, a pulso. En el caso de Chile estamos viendo nada menos que a un progresista, a un izquierdista como Gabriel Boric, también, eh, Doblándole el brazo al que le llamaba también el Bolsonaro de, de Chile, a José Antonio Cast, triunfa entonces el progresismo. Vamos entonces a Centroamérica y llamada Castro, eh, otra vez llega al poder después de eh, varios años de la derecha y de la ultraderecha. El expresidente, como tú sabes, eh, Juan Orlando eh, eh, Hernández, está preso con pedido de extradición de Estados Unidos por eh, nada menos que narcotráfico, eh, y tenemos dos elecciones bien importantes, Guillaume, Guión, eh, eh, nada menos que en mayo en Cundurón, y a fines de año más adelante en Brasil. ¿Qué está pasando en América Latina entre progresismo y gobiernos de derecha o ultraderecha? No, sin duda lo acabas de, de resumir muy bien, hay un verdadero cambio de signo político en la región, yo diría que eh, se inicia con la victoria de eh, Andrés Manuel López Obrador en México en 2018, luego eh, muy importante y simbólico retorno del peronismo de izquierda en eh, Argentina en 2019, luego una serie de eh, victorias, no menor, la de Bolivia, de la que hemos hablado hoy, eh, del, del, del MAS en Bolivia, que, que, que en un contexto eh, muy poco democrático logra imponer la voluntad eh, popular y el regreso del progresismo, eh, el año 2021 también, eh, con importantes avances para, para el progresismo, mencionaste algunos de ellos, me parece que el triunfo de Xiomara Castro en Honduras es muy importante, de nuevo, porque... Eh, el progresismo perdió el poder en el 2009 como fruto de un golpe de Estado y hubo 12 años de represión, pero absolutamente sangrienta en Honduras. Yo creo que en el caso hondureño no se compara a los otros casos de autoritarismo en, en la región, incluso en, en Sudamérica, hasta con escuadrones de la muerte. Digamos Una situación muy difícil para los, los defensores de los derechos humanos, para los activistas ambientales, como la, la tristemente... Bueno, la, la, la, la, la, la noticiamente famosa, pero eh, Berta Cáceres, pero que por supuesto cayó como víctima de este, de este sicariato político eh, hondureño y por supuesto los, los eh, miembros del, del Partido Libre que fueron víctimas de muchísima represión. Entonces, aún así el pueblo logra, poner su, su voluntad popular eh, demuestra gran resiliencia de, demuestra gran eh, capacidad combativa y eso es absolutamente de celebrar y bueno, obviamente, la victoria de Boric en Chile, eh, digamos el, el laboratorio del neoliberalismo antes incluso que la gran ola neoliberal iniciada por, por Ronald Reagan y Margaret Thatcher durante la dictadura de Pinochet, es altamente simbólico, muy importante para la región y como tú bien dijiste dos procesos electorales cruciales, el de Colombia. Colombia y vemos que en los últimos días las encuestas les favorecen cada vez más al candidato Petro con, con el techo de Petro eh, ampliándose porque tiene cada vez menos resistencia que es muy importante que era un poco su talón de Aquiles y las elecciones que pueden ser un parteaguas no pueden realmente cambiar totalmente la geopolítica latinoamericana en Brasil en octubre de este año. Eh, estamos estaríamos ante una nueva ola progresista, si es que el, el triunfo de Lula se confirma, que creo que es muy probable, en este momento las encuestas le dan ganador en primera vuelta. ¿Esto qué significa? Significa que, bueno, eh, el retorno de la derecha, de la, del cual se habló muchísimo de 2014-2015 en adelante, habrá sido de corta duración no habrá poder, podido interpon, digamos, imponer su, su, su hegemonía. Eh, los pueblos no querían un retorno radical y yo diría fundamentalista al neoliberalismo, al, mis, al mismo retorno al, al FMI con sus mismas recetas de los 80s y 90s. No, los pueblos no han querido un retorno eh, al, al, al pasado funesto de los años 80 y 90 y eh, y bueno, los quienes han apostado yo creo a ese camino en la mayoría de los casos han sido derrotados las urnas. Eso es positivo, pero evidentemente eh, sigue siendo un continente en pugna con importantes fuerzas conservadoras, con la administración Biden que creo que no ha podido realmente girar la página del todo de las políticas de la administración Trump, ¿no? Hay muchas críticas de que la administración Biden sigue un poco, eh, en algunos casos, con el mismo guión, no ha quitado sanciones, no hay cambio de política hacia hacia Cuba, hacia Venezuela eh, no se invita a Bolivia a la cumbre sobre la democracia a pesar de que Bolivia vivió una verdadera primavera democrática después del triunfo de Luis Ars, etcétera, etcétera etcétera. entonces eh, hay por supuesto grandes retos pero creo que es positivo eh, el avance del progresismo en la región para quienes creemos en los derechos humanos para que, quienes creemos en el contrato social, en una mayor igualdad, eh, en, una mayor, en una mayor democracia definitivamente en nuestro hemisferio Yo no, Gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias Jorge